¿Cómo está Banderola? ¿Cómo están todos? Los saludo aquí en... <coughs> ¡Ah! Los saludo aquí en Twitch. Y los saludo en YouTube. Y los saludo en todos lados. Es muy temprano, siempre les ando cambiando los horarios. Yo sé, pero son los tiempos que me puedo dar para estar aquí haciendo las simulaciones. Hay algo ahí de Dion Sanders que tengo que checar porque se ve que está chido para el franchise. Para el, para el eh, Ultimate Team, pero... <coughs> pues vamos a jugar... En nuestro partido del franchise. Espero que llegue alguien. Si no, pues ni modo, ¿no? <risa> eh, llevamos un récord bastante, bastante pobre, ¿no? Llevamos qué. Tres ganados y cuatro perdidos. Pues creo que llevo el mismo récord de, de los Niners. Entonces, ahorita veamos. Vamos a corroborar. Vamos a entrar a nuestro archivo. Y vamos a rifarnos contra los Rams en el device del, del, del que es del sur o del norte le llaman. No sé, pero es nuestra segunda casa. Este. Sí, miren, 3-4. Igualito, llevo el mismo récord de los Niners. Ahí les encargo. He perdido otros que los Niners, no. He ganado otros que los Niners, no. Pero llevamos el mismo récord. De modo, este. Vamos a rifarnos contra los Rams. A ver qué tal nos va. Ya después del trauma de los jefes. Que la neta ya lo saqué todo en Canal 49. Si no lo han visto, váyanlo a ver, está chido. Y pues ya, espero nos relajemos más después de lo que pasó ese día. Porque fue muy, pero muy, muy triste. Voy a bajar tantito acá porque si no se les va a meter el sonido. Ahí está. Y vamos a jugar. Aaron Donald, tenemos... No sé si ya me van a poner a Christian McCaffrey, yo dudo mucho que, que lo hagan. lo pues veamos... Vamos a simular la estrategia y vamos a jugar el juego completo. Señoras y señores, que Dios me agarre confesado porque la neta, esta semana no entrené. Yo le exijo a los jugadores que se preparen y yo no lo hago. Y eso es un tache rotundo para mí, pero no importa. Estuve andando un poquito malo, estuve malo la semana pasada. <coughs> Todavía no me dio acá, pero ya más entero. Y pues bueno, los Rams. Yo espero que este sea otra vez el comienzo de una... Eh, ¿Cómo se dice? De una racha ganadora de los Niners como la temporada. Pues, ¿a? Los Rams fueron los que nos dieron el, el inicio de, de ese caminito que nos llevó hasta la final de la nacional. Espero que esta vez sea igual. Demasiadas armas, insisto. Los Niners ya no tienen pretexto a la ofensiva. Yo espero que, yo espero que se logre. La neta sí espero que se logre. <coughs> Sean McVeigh que, que, que se zurró cuando se enteró Que McCaffrey llegaba a los Niners Entonces Pues espero que, que Nos funcione el señor Christian McCaffrey Matthew Stafford no está jugando bien Está jugando mejor Garoppolo en este momento Garoppolo está jugando mejor que Matthew Stafford aunque usted no lo crea Si no ha visto el canal 49 del jueves véalo Porque es neta Vamos a ver qué tal no creo que me aparezca aquí Cristian Macabre. Por ahí Leo Murillo, mi gurú del mal en México. ¿Cómo hacerlo? Mira, Gavín Pajín. Ya tenía rato que no me pasaba por aquí. Saludos, Pablo. Saludos, hermanito. ¿Cómo estás? Qué chido. Uno al menos ya. Uno ya llegó. Qué chido. No sé cuántos estén viendo la transmisión ahorita. Hay dos espectadores. Pajín, Gavín y alguien más anda por ahí. Saluden. Miren, este, más o menos cómo está la división en este momento. Más o menos. Aunque los carnales son sotaneros y los hijos que son los líderes. Este, pues bueno, más o menos ¿no? Así o más realista mis simulaciones Tenemos que ganar, no me importa Pateamos, eso me gusta, me gusta empezar con la defensa Porque así recibimos la segunda mitad No como contra los jefes, que eso nos puso pues, espadas contra la pared Espaldas contra la pared y ya saben lo que pasó Empezar con la defensa es lo mejor <risa> He tenido problemas con el Madden 23 en la defensa. Ahí es donde nomás no. Pero bueno. Vamos a ver qué tal. No, Gabin Pajín, ¿no? el único espectador. No sé qué día estuve también con alguien aquí nomás. Fue simulación básicamente para él solo. Pero pues estuvo chido. Bien ahí. A ver cuando regresa ese señor, a ver si algún día juega vamos a hacer los cambios pertinentes. No, porque ya sabemos que corebac pues, tiene que ser Garópolo, Lance no está. Este. ¿Quién más? Corredores. No me va a parecer McCaffrey por alguna extraña razón. Tenemos que poner a Elija Mitchell, que diga a Jeff Wilson. Gavindion bajo página. Dice. ¿Dónde está Christian McCaffrey? No está, hermano. Aquí en, en aquí creo que tengo que hacer un trade y tengo que hacerte un relajo para que me aparezca. Ah, vamos a tener que sacar a. Vamos a tener que sacar a Kyle Juszek. Porque no tenemos este. A Druce vamos a meterlo de, de fullback. Porque no tenemos ahorita fullback. Se lastimó Juszek y eso sí va a pesar en el ataque. Y como no tienen una maldita idea. Divo, yo creo que sí juega. Heal sí va a jugar. Trent Williams. Aaron Banks. Antonio So. Brandeo Saludos Pablo Saludos Antonio So, ¿cómo estás? Qué chido que andas por aquí. También un rato que no pasabas ni a saludar. Mike McClinch. Ojalá lo pudiéramos sacar. Es más, yo lo voy a sacar. A mí ya me tiene harto. Mike McClinchy voy a meter a Colton Makowitz. No me importa lo que piensen, lo que digan. Ari Garmson vamos a tener lo que sacar. No por. Vamos a meter a Samsung Ebucam. En su lugar. Eh, Ryan eh, Nick Bosa está bien. El defensivo ya va lo ese, ni al caso. Kevin Gibbons ahí va a estar. Linebackers hace Salsahir Sarasimado. metremos a Flanagan Falls. Fred Warner sí. El Rick Greenlow sí. Skinner o Ward sí. Pero el 2 no puede ser. Emmanuel Mod le vamos a tener que meter a... Vamos a meter a Jason Berrett que dicen que ya va a estar. Todavía no creo que juegue pero yo lo voy a meter. Free Safety Odum. Safety Strong. Talano Fanga. Ah, ya vamos a meter de Free de, de, de, de vamos a meter ya a Jimmy Ward, que ya está listo. Y está.. Boteador, todo ya está bien. Ahí está ya. Listo. Venga señores. Onda y once. Formation. Dollar. Start. ¿Llegó? sí, llegó? Tercera y una sí. Ay, lo bajé y no lo pudo detener. Bien, bien, y cosa llegó rápido. Bien, es mi O que si los metí, les valió queso porque no van a estar. <risa> <risa> bueno, Gavin-Bajo Página dice: Pablo, me batearon algún consejo. ¿Te batearon? ¿Consejo? ¿Te bateó quién? ¿Una chava? ¿Te bateó? Platícame por qué te bateó. ¿Cuáles fueron sus argumentos? Y te digo... Y te doy mi mejor consejo. Con el mismo pase. Cuéntame tu tragedia, Gavín Pajín. Te digo qué tienes que hacer. Vez con ese pase, gana gana de vista 37, gate clock rolling, as we hit the midway point of this first quarter. Here's a run with acres on second down, and he'll go down here at the five yard line. Two yards on the pick up and that's all they needed to move the sticks. These Rams and Niners met three times a season ago. The Niners had the Rams number in the regular season winning 31-10 in Santa Clara. Bien defendido, the bien defendido. 24 in Overtime of the season's final week, but the Rams got the last laugh in the NFC Championship game with that 20 to 17 victory. Stafford got to give this to Aaters. Well, now they're going to come out and take a look at this injury, and we'll be back in a moment. Here's Stafford. She. Well, that'll be caught by Cup. And he'll be right at the 20 yard line. No ya I, I be... ah, no puede ser. Uh. Ya lo no tenía atrás, están de acuerdo. dónde, papá? ¿A dónde, Fred Warner? Gavin vio en bajo página. ¡Ah! Si mi Pablo me batearon llevábamos una semana de novios y un día me dejó de hablar y le regalé unas rosas para hacerla sentir mejor y ver qué le pasaba y su argumento fue que aún no estaba lista y que yo le gustaba mucho y por eso no quería que a la larga sufriera porque ella era muy egoísta y yo era muy bueno con ella. Antonio Saw. So. Dice. Si el manden anda muy manchado. Gavin guión bajo página. Dice. Puras mamadas en general fue lo que dijo. Gavin bajo página dice, pero me dieron el consejo de ligarme a su mejor amiga jajaja cara de calor. Pues mira carnal. Pues mamás en el mar toda la razón Antonio so Andan muy acá este mi querido Gavin no sufras mujeres hay muchísimas muchísimas muchísimas no te imaginas la cantidad voltea a ver a tu alrededor. Con su amiga no, va a salir la misma, por eso son amigas. Capaz de que también te batea y vas a quedar doblemente mal. Entonces, yo lo que digo, mi hermano, el consejo que les doy, es, no se claven, o sea, si no te pela, si dijo que no, ya, mi modo, tú sigue haciendo tu vida, sube tus fotos de lo que estás haciendo, diviértete, ve al cine, veas exposiciones, sal con amigos, sal con amigas. ...súbelas a Facebook... ...no le escribas ni le insistas... ...que ella solita se dé cuenta... ...que te da igual si está o no está... ...que tu vida sigue exactamente igual... ...o sea, no te puedes clavar... ...en una semana hermano... ¿O ...se duraron... ...¿qué tanto? ...una semana... ...no, no mi hermano... No, no. Déjala, ...que haga su vida... ...solita se dará cuenta... ...si la calabación ¿no? ...tú no tienes por qué meterte a sufrir ahí por alguien que... ...a qué... No digo que no valga la pena. Puede ser que sea guapa o te guste mucho, pero... Eso no lo es todo, hermanito. Y por favor, no le escribas nada de... No escribas nada de indirectas en redes sociales. Eso es lo más chafa que puedas ver. O sea, no... No hagas eso. No te humilles de esa forma. ¡Ahí está! ¡Ah, George Chido, ¡Cómo no! Pero sí, consejo, no te ligues a la mejor amiga, ¿pa' qué? Nada le va a ir a contar todo Y al rato te la van a aplicar las dos Y vas a quedar doblemente como tonto No lo hagas, chavo a la mejor amiga habla le chido. Llévate bien con ella. Nada más second and nine no nice This is be another first a tackle's línea de Rams 31 Officially idea bajo página. Dice. Si mi Pablo ayer en una fiesta de la prepa andaba bailando, nunca lo había hecho, pero por alguna razón era un don que no había notado, jajaja, ja, ja, parecía en kickboxer. Eso le gusta a las mujeres, chavo. Pero les encanta a un hombre que baila. Sí señor Síguelo haciendo, diviértete Vive tu vida, no por ella, no por demostrarle nada A ella Será consecuencia y parte de Todo el proceso Pero Si te ves sufriendo menos Si le ruegas menos te va a pelar Si la estás buscando y te estás arrastrando Menos te va a hacer caso No la peles, que vea que tu vida sigue igual Si regresa chido Y si no, pues no era para ti carnal Ni modo y si anda con alguien y si ella hace lo mismo no, no te claves pues está bien que viva su vida no estaba lista efectivamente ay bloqueo hay más <coughs> Pero mi querido Gabin pajín es un consejo que yo te doy, porque tu amigo, mi amigo Pablo Vox, Pablito Soy, a ver, recent place. Esa, la infalible. Gabin Guión bajo Pahin. dice, ¿cómo va en Fantasy mi Pablo? Primero y primero y primero diez? ¡ah! En Fantasy, yo no juego Fantasy, hermano. No tengo esa costumbre. Nel, vamos a jugárnosla, ¿cómo ven? 19-Bajo de Problems. Dice: ¿Qué onda, mi Pablo? ¿Todo bien? ¿Qué onda, mi hermanito? 19 Problems, ¿cómo estás? Gavin-Bajo Página. Dice: Gracias por sus consejos, Pablo. 19-Bajo Con de Problems. Espero problemas. que te, sirven, que Dice, te sirvan. Queridos. ¿Cómo ves al equipo? Oh, ya está, gracias. Mande este, híjole, estancado, hermano. Yo al equipo lo veo en este momento estancado, ni para atrás ni para adelante. Triste, pero es la neta. Este de Rams tiene que ser el despertar, porque si no, vamos a chafear feamente. Gavin-página dice: Hasta de Evo Samuel anda en el en vivo, la andamos rompiendo. Hasta digo, estamos hablando en el en vivo. La, ah, poco ah, ahorita está en vivo. Mientos, mira. Ojalá se conecte aquí conmigo. <risas> Ay, <risas> Touchdown 49ers, Jeff Wilson. Dice: Saludos, mi estimado. ¿Cómo estás, mi estimado Alex Cap? Saludos, hermanito. Qué gusto saludar a la banda, al Gavin, al Problems. A, a, ¿Quién más llegó? El, el Alex Cap, ya sabíamos. Este, Antonio So. Este, ¿quién más? Son todos, creo, ¿no? Sí, qué chido saludar a la banda. Y ya nos fuimos arriba 19 bajo de Dice Saludos desde Españita desde España hermano En España ¿qué horas son ahorita como las 8 de la noche pro. Yo creo que sí, no Son como 7 horas de diferencia ya ni sé. Ah, sí, va a haber 19 guión bajo de problemas dice. 21-18 de la noche. 9-18. Alex-Cap7 dice. Ahora fue más temprano. Más temprano, hermano. Sí, la neta es que ahorita no estoy... Este, mis tiempos andan bien locos y tengo que acomodarme para poder hacer este, los streams, la neta. Ah, no puede ser. Dos a la misma trayectoria y me la completa. Ch brinca, Grillo, brinca. Brinca. <coughs> ahora yo voy a pedir tiempo porque ahora yo quiero tener el, el balón bajo tres Robles? jugadas dice <coughs> vamos hermano se puede ganar a los Rams en el Madden y en el estadio yo sé hermano pero en tres jugadas me llegaron hasta allá ¿Es eso de gol y una gran oportunidad Sí, estaban ahí, sabían que era Copper Cup. ¡Ah! Cooper Kump, his ¡Oh, qué coraje! En, cuatro, en cinco jugadas me anotaron, tres llegaron ahí a zona roja. O sea. Y el está el segundo no sé si ya lo oyeron. Tenía, tenía que intentarlo. Gavin bajo página Dice. Brady ya está soltero, le voy a presentar una prima. <risa> <risa> Ah, no puede ser. ¿Cómo? ¿Creen? Eso ya era ido. ¿Por qué brincó? 19 guión bajo de problemas Dice No MMS jaja A un Qabrad y si le afectó el divorcio Se le nota 19 guión bajo de problemas Dice Estará ¿Tiempo, tiempo? Bien, Si sí. necesitan la mitad de las cosas guión <coughs> bajo página Dice ese era completo Pinche Madden Ese era completo y me quitaron Pero vean ahí está Vamos a empatarlo Sí. Le van a quitar hasta los chones Al señor este Al señor Brady Se divorció, se separó, dejó a su familia para ir con récord de 3-5. Ahí, ahí está, ahí vamos, ahí vamos. Logramos empatar al final. Y no sé por qué pusieron ahí a Jennings. Ahí tenía que haber sido vivo Samuel. Y acá Seattle está planchando a los gigantes. A Líderes de división los Rams. ¿Pueden creer eso? The divisional los titanes, Texans eh, 14. y acá. Venga Vikings, venga. Vientos. ganaron los Vikings. strong in the <tose> victory his guys better than a team that had won just one game. Está touchdown y gol de K. Ha cerrado 10-10-10-10. Espero que no me pase, no me sana en la segunda mitad. Percibimos. turn here for Wilson 25 a bien ellos no sé por qué no está vivo creo que está lastimado no lo he visto Está Dani Gray, tercera y pulgadas. Gavin-bajo página. Dice, se hubiera retirado Brady, ahorita estaría a gusto con su familia y narrando los partidos. De acuerdo, hermano. Pues sí, pero le gusta por ahí decían es el único jugador hombre que conocen que prefiere estar recibiendo... Que le caigan hombres de 150 kilos encima a estar con una supermodelo. ¡Qué demonios! <ríe> ¡Ay, casi! ¿Cómo nos hicieron de Jet Sweeps los... Los, los jefes nos anotaron tres veces con una sweep o sea, jugada patentada por... Antonio Sol. Dice. No, qué bueno que se siga humillando. <risa> sí, la <risa> neta sí. <risa> oh. <risa> <risa> Primero y diez, ahí vamos. Opino lo mismo Antonio Antonio Sol. <risa> Gavindión bajo página. Dice. Ja, ja, ja, ja, ja, ja qué buen dicho. Oh. No, definitivamente no no está tipo tipo lastimado lastimado Cazapietas 40 y 230 dice. No soy Brady Lovebird, pero su equipo en general está de lasco, jajaja. Y tiene un montón de, de, de talento, ¿eh, carnal? La neta, pues está raro. Le, le han mantenido casi a todo el equipo intacto. Yo digo que ya nos den a Tristan Weirbs, ¿no? Y les damos a Jacob Kilo y, sol, y, sol, y solucionamos la. Tarugada de 2020. <coughs> La división bajo página dice is bajo página casi Dice, <coughs> ¿Hills? Madre mía, David Poza, eres tú. David Poza. ¿David Poza? ¿Quién es David Poza? O sea, sí sé quién es David Poza, pero ¿a qué anda o okay? qué? ¿Es el caza no sé qué? ¿O okay. qué? <risa> bien, Randall bien. vamos en zona roja. Me la leyeron, vamos a correrles Gavin bajo página Dice Creo Número que el Número Cazabras Número es un amigo del fase jajaja Ah, amigo tuyo y anda aquí, mira Salúdense. en Casi, casi. Me acabé todo el tercer cuarto, señores. Todo el tercer cuarto ha sido miedo. Esto tiene que terminar en 7 ¿están de acuerdo? <risa> Cazaplitas 40 y 230. Dice. No carnal jaca. Ah no. Te equivocaste, chavo. Cazaplitas 42-30 dice el seudónimo es por Soul Park. Ah, yo pensé que sí casabas. <ríe> casi, casi, casi. Ah, qué hacer. ¿Qué no No, nada. No. Voy por tres, o me la juego, me la juego. No me importa lo que diga. Touchdown, George Kittle. Gavin guión bajo página. Hay que ser agresivos. Nick Bosa juega con unos Jordan 1 Uno en los juegos se ven increíbles. Sí creo que lo patrocina Jordan de hecho. Se ven bien chidos sus Jordan. Me voy a comprar unos en tepito o que sean piratas no importa. Antonio Sou. dice, vamos así el domingo. Sí, así, que sea agresivo Shanahan, ja, nada de que tres puntitos y tres puntitos más Vamos por todo, chicos. Tenemos con qué ir por todo. Venga, papá, a ver. A ver, regresala. A ver. A ¿verdad? 25 Powell against returning Here comes los angeles nunca corre ni ahorita Corren Gavin bajo página dice yo quiero unos lamello Ball Rick y Morty aunque sean clon porque originales están en 130 dólares y bien escasos si sí, no la neta es que originales tenis ya hoy en día nomás es para los ricos para los millonarios Bien, bien, bien, bien. Juan bajo Pablo guión -bajo 1085. Dice. Haz marca de hombre a hombre en los pases, Pablo. Si sí, he mandado cover uno personal, mira, cover one press. de hecho lo estaba pensando. Ahí están todos personal, hermano, fíjate. Pero la bronca es cup. lo voy a tener que.. ¡Ah! Okay. ¡No! que si no le cargo tiene tiempo, si le cargo okay, y en, esas, en esas trayectorias sí. cover to man, a ver cover to man, todo es personal ahí ojo con, con copper Cup. Throw again. The Ahí estaba Mur, ¿por qué no fue por él? Fuerte cuarto, Down to the final two minutes, and we've got a one score game. So it's Rams football here as we get your reset. They come up on a first and ten, desperately needing a score here of what could be their final drive. Now, Stanford. Oh, I got a uh. that's batted down and incomplete. Limited time left on the clock after that completion, so I think both sides are going to savor every second to prepare before the next snap. Because once the ball's in motion, it may be a non stop push to finish this drive. Boys. Everyone better be on the same <clears> right now because I think they're going to try and get several plays off in quick succession if they can. Here comes play number nine now as they come up on a third and three. Gavin Dion bajo pase. Puede ser. Dice. Feels great, baby. La voló, la voló bien. Bien. Se sabía que está buscando a Cooper Cup. sí sí señor la Guión bajo página dice se llegó sí señor sí señor sí señor Nos paramos frutas 40 y 2.30 Dice Me sorprende lo preciso que Stafford Del Madden y en la vida real Tira intercepciones bien tontas Jajaja. Ja, ja. De acuerdo Está jugando del nabo Stafford Se le acabó la La, este, la dinamita de La temporada pasada ah. <coughs> ¿Pueden creer eso? it up only to about the six. G. Now a second timeout called for by the defense as they stop it here with just under 40 seconds to go in the game. of <tose> 6 lo tenía que hacer así. Segundos ¡Ah! on the return following a punt of 41. And the Rams are gonna start this drive in great field position as they take over. So now Stafford and the Rams trailing 17-10, 26 seconds to go. That's into the hands of Akers complete. And he's gonna be taken down just shy of the 35. Bien ah, Corre, corre ah, Bien Sí Tanto nos queremos, tanto nos amamos Porque no nos juntamos Por donde veamos frases que Jimmy G nunca dijo Esos memes que taranza. Bien, sí Le vamos a los Rams señores Lo vieron aquí en Canal 49 Sí, señor so, dice la defensiva debe de estar presente el domingo sí, salieron dormidos contra Kansas City pero esta vez se tienen que y sacar 30. dice ahora sí Stafford hizo un Stafford. jajajaja tal cual hermanos cada ahí está lo vieron en canal 49 señores mañana lo pueden revivir allí en YouTube verán aquí toda eh, la conversación que tuvimos y como dije, Gavin Pajín feels great baby, ahí están las estadísticas, corrimos más, lanzamos menos, promediamos menos yardas, pero robamos un balón y la defensa se bajó en los momentos importantes, a pesar de las tarugadas que me estaba haciendo la máquina. ¡Ganamos señores! Muchas gracias por andar por aquí, ahí están los números, jugó mejor Garópolo en, en general, este, y pues ya. Nos vemos mañana en Canal 49 y en YouTube. El, el, el domingo, plática postgame. Ahora sí hay plática postgame. Ahora sí voy a andar aquí. Este, lunes, podcast. Jueves. <ríe> jueves. Canal 49. Saben que están las redes sociales. Canal 49 oficial. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Y en Twitch como Canal 49. ¿Y qué más? Se vienen los sorteos. Voy a regalar el boleto al juego de los Niners. Voy a regalar un casco réplica tamaño real y una bandera. Este, entonces, pues, vuelvan a ser miembros... Dorados de Canal cuarentena está el botoncito que dice Unirme o unirse, como lo vean ahí abajito Nos vemos en la siguiente hermanos Abrazote a todos los que anduvieron aquí en Twitch Pajín, Antonio Su, Casaplutas Juan Pablo Este, eh, quién más anduvo por ahí eh, Alex Cap Problems19 Y pues bueno Ya lo saben, ya lo saben Ya lo saben Go Niners